¿Alguna vez has paseado por una playa nudista y te han dado ganas de probarlo? ¿Te has bañado desnudo en un sitio público cuando nadie te veía? ¿O simplemente te gusta andar en cueros por casa? Entonces has encontrado un podcast donde te sentirás como en la tuya. Porque aquí hablamos del nudismo naturismo, llevando la curiosidad a la naturalidad. Sin miedos, sin vergüenza y sin censura. Desmitificándolo y mostrándolo como es. Algo natural. Aquí damos prioridad a las personas y a lo que nos une. Nos mostraremos como tu hermano, tu jefa, tu peluquero o tu amiga. Demostraremos que podemos ejercer nuestra libertad de expresión dando pie al diálogo, haciéndonos entender con reflexiones, preguntas y sobre todo mucho respeto. ¿Quieres conocer un poco más a las personas que practicamos el naturismo? Este es tu programa. Bienvenido a Naturalmente Pod.